Ayla vive sola desde hace 10 años, le gusta estar informada, el cine, la música, y es adicta a las paletas de dulce y al café americano. La forma en que obtiene dinero de personas del poder que detesta, la confunde en ocasiones. Desde hace unos meses graba sus memorias que luego algunas noches escucha, con el fin de no perder la cordura. El 10 de julio, Ayla escucha una de sus grabaciones. Él fue el número 12. Hoy recordé la primera vez, el calor de su piel, su aroma, pero sobre todo su mirada, esa mirada que durante varias noches me acompañó. El 12 de agosto, escuchaba lo siguiente. Mañana serán tres. Es la primera vez. No creí llegar a disfrutarlo tanto. Cada día lo disfruto más y más. Me siento ansiosa. Días después escuchaba. El número 47. Él era lindo y joven, pero a fin de cuenta igual que los demás. Al día siguiente en una azotea al sur de la ciudad. Maldita escoria, ¿cuánto terminaré con ustedes? <sighs> oh! México, Distrito Federal a 24 de octubre. El cual 74. Ya muy pronto llegaré a ti. Caminar.